Amigos eh, del Jardín del Núpulo, esta cerveza que os salgo hoy es un poco polémica. Se llama Eta Hoffman. No es polémica por el nombre, porque nada tiene que ver con Eta, la banda terrorista. Si ¿Sí queréis oír chistes de eso, por cierto, tengo grabados unos cuantos en el 10 cómicos 10 de Paramount Covey de este año. Eh, lo digo porque es una cerveza que todo el mundo dice que no está del todo bien y a mí me encanta. Eta Hoffman es el homenaje, eh, para el que no lo sepa al escritor romántico este que inspiró a Edgar Allan Poe. El que ya lo sabe, lo sabe, y el que no lo sabe tiene esta chapa, como la que tengo yo ahora cuando quiero lidar con alguien. Eh, bueno, pues es una cerveza que es una Lager, una Dunker Lager, que sabéis que es una cerveza eh, Lager es una cerveza de baja fermentación y Dunker no deja de ser otra cosa que una cerveza oscura, no tiene más historias. La voy a abrir. 5 graditos, nos contemplan mucha polémica. He estado viendo en puntuaciones por internet que la ponían muy mal. A mí me parece que es la cerveza del año. Yo la estoy tomando como si no hubiera mañana. Me han traído una caja con eso digo todo. Vamos a echar un poco el agua en el bonsai, que tiene derecho a ver. Bueno, como veis es un color marrón sin más, un poco de chocolate. Y tiene un aroma. Entre Marte y Caramelo, ligeramente. Os vais a encontrar con una cerveza eh, sin complicaciones. Una cerveza dulce. Como veis, el trago es del que conoce la cerveza. No es un trago de cata. Una cerveza dulce que está bastante buena. Suave, en mi opinión está compensada y os la recomiendo a todos. La ETA Hoffman. Está bastante bien. Y no me llevo comisión con el tema. Y no voy a hacer chistes de ETA. En plan de... Esta cerveza es la